¿Qué pasa? ¿Tú cobijas? ¿Vas a la colorea? Pues te quedamos y. Espera, que te ha pasado una etarra de estas. ¿Tú, etarra? A ver cómo te vas de nuestro país y dejas de molestarte con tu puto nor noriror, no? Mierda. Plástica o cartulina. ¿Está bien cobijar? No es. Va la hechita de bola. Bueno, me voy al español de un momento. Vale, está. Todos los españoles son iguales. Solo vienen a quitarnos el trabajo. Moni, Harry le ha ido a salir de aquí. de mi turio que Vale, vale. Egoízco. <risa> a ver, yo no soy sé, el macho, pero nosotros deberíamos de primero, ¿no? <risa> arrasakeria raza quería peste bat sentía drastean dacha. Ideología onetan jerarquía batago físico arí ego era económico arí edota cultura larida oquiones. Y a Cherry e un quería para ir Arrasa quería sufrir en autoestima basua, estresa, edota gayeta mentalak mental aldituzte. Arrasakeria aldituste. Arrasa quería sufrir duela y custa en laguntza escatu lagunza, edota salatu esa su rengo teléfonos en deitus. Es isildu, salatu.